Entonces vamos a, a ver cómo SoftSeguros, que es nuestro software, cierto, y básicamente el módulo de negocios o el módulo de control de negocios CRM, cierto, se puede conectar fácilmente a nuestras anuncios como tal. Eh, o a nuestras campañas de anuncios que tenemos montadas en Facebook. Lo vamos a hacer a través de esta aplicación que se llama Zapier. Zapier es una aplicación que permite integrar, eh, digamos que cualquier tipo de aplicación como Facebook, como Google, como cualquier otro CRM o cualquier otra plataforma que usted use actualmente con Softseguros básicamente, o viceversa también. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es sacar una cuenta o darse de alta o registrarse en una cuenta gratuita de Zapier. Eh, inicialmente gratuita, pero después para poder usar la funcionalidad de Facebook Leads, que es como eh, las, el tipo de campañas de clientes potenciales de Facebook, pues va a tener que eh, pagar una versión eh, mínima dentro de Zapier, ¿cierto? Eso es una, un, un pago que usted hace directamente a Zapier, no tiene nada que ver con SoftSeguros. Simplemente Zapier es una plataforma que nos permite integrarnos con cualquier otra plataforma a nivel global. Bueno, aquí, entonces yo ya tengo mi cuenta registrada, simplemente no me voy a omitir ese paso. Y voy a ingresar con la cuenta que yo ya tengo registrada. Entonces, por acá voy a darle continuar con mi cuenta de Google, que fue con la cuenta con la que yo me registré. Y ya estoy en el dashboard principal, como, o en el, digamos que en el tablero de control principal de Zapier. Me vengo para el lado izquierdo. Aquí puedo darle clic en este botón negro, que es Make a SAP. que básicamente vamos a construir una aplicación o hacer una aplicación llamada SAP porque estamos en Zapier y así lo denominaron, pues, básicamente ellos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a la SAP o a la aplicación que estamos construyendo o que vamos a conectar y como voy a conectar nuestros prospectos desde Facebook, desde, la, desde las campañas de Facebook, voy entonces a colocarle un nombre como este. Campañas de Facebook a CRM SoftSeguros. Perfecto, aquí lo tengo, entonces el primer paso va a ser conectar o bajar los datos desde Facebook para la cual entonces yo voy a elegir o escoger Facebook, esta versión que es Facebook Lead Ads, a usted seguramente en la versión gratuita le va a, por, le va a aparecer activada o, o disponible como tal, pero luego para poderla, digamos que e ejecutar ya en tiempo real va a tener que pagar, que creo que es un valor actualmente está en $24,99 dólares el mes. Es un valor que usted le va a pagar directamente a Zapier. Entonces aquí voy a elegir esta. Cuando usted digamos que no ha conectado su cuenta todavía de Facebook, seguramente al hacer este paso le va a pedir entonces eh, conectar su cuenta ingresando los datos de acceso usuario y contraseña aquí está yo le voy a decir que un nuevo lead que es un nuevo prospecto básicamente continuar elegir la cuenta en este caso si usted no tiene la cuenta entonces eh, todavía vinculada con con Zapier, simplemente la conecta. Yo en este caso ya tengo mi cuenta conectada y le voy a dar continuar. Bueno, aquí viene una parte muy importante, ¿cierto? Entonces me va a pedir desde qué página, es decir, la página de su negocio y la página de su agencia de seguros va a traer esos prospectos. En este caso, yo lo estoy haciendo, eh, digamos que el ejemplo con software de seguros, que es la página que yo administro. Voy a elegirla y me pregunta por el formulario. Recuerden que estamos trayendo los prospectos desde Facebook Leads o Clientes Potenciales, que es un tipo de campaña que podemos elegir en Facebook, la cual nos crea un formulario al final para que los prospectos dejen sus datos dentro de la misma campaña en Facebook o también en Instagram, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a ver cuáles formularios tengo disponibles. En este caso yo ya he hecho varias campañas que, en, en Facebook que, que, que he creado con formularios, entonces por eso tengo varios disponibles aquí a ustedes les va a aparecer los formularios de sus campañas en Facebook que tengan actualmente activos. Entonces voy a escoger este formulario, que es de una campaña de prospectos de mayo del 2020. Continuar. Y aquí me va a pedir que pruebe ese trigger. Básicamente un trigger es un activador o un disparador. Entonces yo le digo que probar el trigger y lo que va a hacer es encargarse de traer los datos directamente de los formularios de las campañas de Facebook. Entonces, aquí me dice que ha encontrado un nuevo prospecto, me muestra aquí todas la información, ¿cierto? Y yo le digo que continuar. Entonces, con esa prueba arriba ya quedó listo el primer paso, es decir, conectada a mi cuenta de Facebook con el tipo de campañas de formularios que son las campañas de clientes potenciales dentro de Facebook. Listo. El segundo paso que vamos a hacer entonces a continuación es conectar Softseguros. Para eso, la persona que desee conectar Softseguros nos va a solicitar un... Eh, pues un un enlace, un enlace de invitación que nosotros le vamos a enviar directamente para que le aparezca SoftSeguros dentro de su cuenta de Sapir. Ese enlace ya se los voy a mostrar. Ok, yo tengo entonces un enlace guardado que les vamos a enviar. Ese enlace es este que está por aquí o se los podemos poner también dentro de la descripción de este video. Lo van a encontrar. Ustedes hacen clic en ese enlace. Los va a llevar a esta página. Simplemente ustedes dan clic en este botón de aceptar la invitación. Es una invitación para que les aparezca Subseguros dentro de Zapier. Listo, entonces le dan clic en aceptar invitación. Y efectivamente, ya podemos seguir construyendo nuestra campaña. ¿Cierto? Entonces, volvemos aquí al segundo paso. Entonces, en ese segundo paso, lo que yo voy a conectar es Subseguros. Entonces, digitos Subseguros. Subseguros. Aquí lo pueden ver. Es por invitación. ¿Cierto? Esto quiere decir que en este momento, eh, Zapier está evaluando ya poner pública nuestra aplicación dentro de su plataforma. Pero por ahora lo pueden hacer sin problema con ese enlace que acabaron de ver. Entonces, por invitación. Vamos a elegir un, una acción, es decir, qué acción tomar después de que nos llega la información de un nuevo prospecto desde Facebook. Entonces, tenemos básicamente, creo que aquí hay dos opciones. Crear negocios o subir archivos. Vamos a elegir la, la primera que es crear negocios, que básicamente es crear un como un prospecto de negocio dentro del CRM SoftSeguros. Entonces elegimos esa, continuar, y aquí me va a pedir también lo mismo, que me que agregue mi cuenta de SoftSeguros. Si yo ya tengo una cuenta creada de SoftSeguros, como en mi caso, pues simplemente voy y la elijo. Y si no, ustedes van a ingresar sus datos de acceso, ¿cierto? Aquí lo tengo o puedo agregar una nueva cuenta. Vamos a agregar una nueva cuenta en esta acá, en este caso. Simplemente me pide el usuario y contraseña que ustedes usan en Subseguros. Yo voy a elegir uno de ejemplo que tengo ya para este caso. Y le digo continuar. Entonces, usuario con el que entran en a SoftSeguros con la contraseña de SoftSeguros y le dan continuar. Ahí está, perfecto. Entonces, ya pusimos nuestra nueva cuenta de SoftSeguros. Le damos continuar. Y aquí llega un paso muy importante que es básicamente customizar o parametrizar, personalizar. Básicamente, la información que va a quedar dentro de Softseguros, Entonces me va a pedir nombre, apellido, correo y teléfono. Esos cuatro campos básicamente son los campos requeridos u obligatorios que es el CRM Softseguros me, me está solicitando para poder crear un negocio o un prospecto. ¿Cierto? Entonces, si yo le doy clic aquí, él me va a abrir la posibilidad de que desde el primer paso que es desde facebook yo le doy aquí mostrar todas las opciones yo pueda elegir en este caso en nombre cuál es el nombre que me quiero traer cierto o que quiero poner de manera automática entonces aquí dice nombre completo en este caso cierto ya hay un nombre que se llama kevin díaz pero cuando Digamos que cada que vaya llegando un prospecto nuevo a, a Facebook, él va a reemplazar el nombre por ese nombre del prospecto nuevo. Entonces, ya elegí ese. Como Facebook en este caso me entrega el nombre y el apellido completo, cierto no me lo entrega separado, yo puedo hacer dos cosas. Una, puedo decirle que en Subseguros en este caso, me ponga un punto. Yo escribí un punto, ¿cierto? Para que en el campo de, de apellidos, pues automáticamente me ponga un punto y yo luego ya voy y, y digamos que separo esto dentro del CRM de SoftSeguros. O podría ser que repita el mismo nombre. Voy hasta donde tengo nombre completo y lo puedo dejar ahí. Pero digamos que en... Eso digamos que ya depende del de, de, de nivel de organización que ustedes tengan. Yo en este caso voy a borrar esta parte y voy a poner un punto, ¿cierto? Para que dentro de esos seguros, en, en, en la casilla de nombres, que es el nombre completo, aquí me le ponga un punto. ¿Por qué? Pues, pues porque Facebook me trae el nombre completo de una vez, no me lo trae separado, entonces por eso lo estoy haciendo así. Luego voy a correo, busco abajo en todas las opciones, que me envía Facebook. Correo electrónico. Ahí está. Y luego voy al último paso, que es el teléfono. Voy a todas las opciones. Y elijo el campo que dice número de teléfono. Entonces, aquí ya quedaron los cuatro, ¿cierto? Los cuatro eh, campos requeridos diligenciados y le digo continuar, vamos a ver, aquí me dice entonces que hagan test, y perfecto, entonces el, el test o la prueba ha sido satisfactoria, me dice que me envió esta información, cierto, a mi cuenta de subseguros. Entonces, yo aquí ya tenía preparada mi cuenta de subseguros abierta. Voy simplemente a refrescar mi cuenta de subseguros para ver si efectivamente esta prueba pues quedó hecha totalmente y quedó el prospecto creado en mi CRM subseguros. Vamos a ver... Ok, entonces, bueno, en este caso, voy a ver el nombre de esta persona, se llama Kevin Díaz, y lo voy a buscar dentro de SoftSegurs, Kevin Díaz, aquí está, prospecto Kevin Díaz, cliente Kevin Díaz, aquí está, el email, el celular, y me dice que la fecha de creación lo estoy haciendo el 14 de mayo, aquí está, y está creado desde Zapier, ¿cierto? Entonces vemos que efectivamente esa información que me llegó a Facebook sí está siendo creada automáticamente por Zapier en mi CRM Subsegurs. Perfecto. Entonces, esa prueba fue efectiva. Vamos a hacer entonces otro paso, ¿cierto? Que tenemos el primer paso que es coger o traerla, vincular la información de Facebook de los prospectos que me llevan, van llegando a mis campañas de Facebook Leads o campañas de clientes potenciales. Los traigo directamente y los pongo en Subseguros, pero habría otro pasito de pronto adicional que me gustaría hacer. Es un tercer paso, yo le doy clic aquí en el más y voy a coger o vincular mi cuenta de correo para que una vez llegue un prospecto desde Facebook lo coloquemos o lo pongamos dentro de Softseguros de manera automática a través de mi cuenta de correo yo tenga una notificación de que llegó un prospecto nuevo. Entonces vamos a hacerlo. En este caso yo uso Gmail. Entonces voy a elegir Gmail. Si ustedes usan Outlook o, u otra plataforma también lo pueden elegir. Aquí la acción va a ser enviar un correo, es decir, esta primera. Le voy a dar continuar. Y aquí me permite seleccionar o vincular una nueva cuenta. ¿Cierto? Lo, el mismo paso que hicimos anteriormente con SoftSeguros. Entonces, yo ya tengo una cuenta vinculada de Gmail. Voy a elegir esta, que es una cuenta de correo personal. O ustedes podrían agregar una nueva cuenta si no tienen cuentas agregadas todavía le doy a continuar y aquí este es el paso más importante cierto personalizar el email a quién se lo voy a enviar recuerden que esta información es al interior de mi agencia es decir yo voy a elegir que me envíe a mis correos electrónicos la información entonces, yo puedo digitar acá, como lo estoy haciendo, a cuál correo electrónico quiero que me avisen o me lleguen la notificación. Ese es uno. En otra casilla yo puedo ingresar otro también. Entonces, aquí pueden escribir los correos, correos electrónicos de su agencia de seguros. Recuerden que esta información que yo estoy colocando es información de ejemplo. Así sucesivamente pueden colocar... ¿Cuántos correos electrónicos quieren? ¿A quién se va a enviar? ¿Con copia a quién? Y también con copia oculta. Si ustedes quisieran que fuera este este correo principal y este correo copia oculta, entonces copiarían acá, ¿cierto? O escribirían el correo con copia oculta que quieren que les llegue. Es la misma funcionalidad que ustedes tienen en sus cuentas de correo. Entonces, aquí les va a llegar desde la cuenta de correo que ustedes eligieron al principio o vincularon. Recuerden que esto es una información que queda interna para la agencia, ¿cierto? Y lo más importante, se van acá al asunto, que si sí es requerido, está marcado en rojo. Y recuerden que lo que estamos haciendo es enviando prospectos desde Facebook, a sus CRM Seguros. Entonces, voy a poner aquí que el asunto por defecto va a ser nuevo prospecto desde Facebook. ¿Cierto? Esto ustedes lo pueden poner el nombre que deseen. Yo estoy colocando este como ejemplo. Y aquí, entonces tenemos el cuerpo del correo, que es el body, ¿cierto? Y vamos a enviar como la información que nosotros necesitamos. Entonces yo puedo decirle que me envíe el nombre, dos puntos y voy a ir nuevamente al primer paso que es Facebook, el que me está enviando los datos. Abro todas las opciones y voy y busco el nombre. Entonces el nombre completo de ese interesado, doy enter para que me escriba en otra línea, el email Dos puntos. Voy nuevamente y busco dónde está la casilla email. Aquí está. Teléfono. Esto evidentemente es para que ustedes tengan dentro del correo electrónico también la información y puedan tomar acción y de una vez llamar o contactar a esa, a esa persona. Igual recuerden que les va a quedar guardada también la información dentro de esos Entonces, el teléfono aquí y si esa es la información que yo necesito, pues hasta ahí voy a llegar, ¿cierto? Entonces, perfecto. Digamos que con esos tres datos yo ya construí el cuerpo del correo. Y finalmente le doy en continuar. Esos son como los campos que yo necesito. Voy entonces nuevamente a hacer un test o a hacer una prueba y continuar, listo, ahí me dice que entonces ya tengo el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, el primero es traerme la información desde Facebook, desde las campañas que ustedes tengan rodando o, o, o ya activas dentro de su cuenta de Facebook, recuerden que las campañas tienen que ser de Facebook Leads o clientes potenciales, que son las que permiten tener formularios dentro de Facebook, en un segundo paso vinculamos nuestra cuenta de Facebook, subseguros y creamos ese prospecto como negocio en el CRM subseguros ustedes tienen aquí su cuenta abierta vimos que efectivamente este prospecto queda creado de esta manera y por último enviamos una notificación vía correo electrónico esa notificación se les va a, se le van a enviar a ustedes mismos para que sepan o tengan un aviso de que llegó un prospecto vamos entonces a ver yo voy a abrir otra pestañita en donde voy a ver, verificar mi cuenta de Gmail o la cuenta que yo vinculé para ver si sí si me llegó la notificación efectivamente. Bueno, mírenlo acá entonces: dice nuevo prospecto desde Facebook. Le doy clic y efectivamente es la información que yo dije que me enviara. Recuerden que miren, hay un para quién y con copia oculta. Lo ven ahí, que fue lo que yo definí directamente acá en la personalización de Zapier. Le puse que me lo enviara estos dos correos electrónicos con copia oculta a alguien y que me enviara esta información que efectivamente es lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, amigos, básicamente esa es la forma de hacerlo. Ustedes ya, digamos que, obviamente, diligencian sus datos de cuentas allá. Y para poder que esto quede funcionando, aquí hay un botón acá abajo que es para encender su aplicación o también se lo encuentran aquí en la parte superior de arriba, derecha, y le dan encender. Con esto ya les quedaría de una vez automatizado el proceso de que cada que llegue un prospecto a Facebook lo pongan automáticamente en Subseguros y les envíe un correo electrónico avisándoles que hay un nuevo prospecto. Si a ustedes al encender este botón, cierto al encender este botón que están viendo aquí, les aparece que no pueden es porque seguramente eh, no han pagado pues, la, digamos que la mensualidad en Zapier entonces si les aparece algo como pago pues eh, ya saben que tienen que hacer el pago a Zapier porque el usar esta cuenta de Facebook es una digamos que una de las eh, de las aplicaciones premium que tienen dentro de Zapier para poder conectarla con cualquier otra aplicación en este caso conectarla con softseguros, ¿cierto? Entonces, eso es todo por hoy, para que ustedes sepan y cualquier cosa, también les vamos a poner esta información por escrito con el paso a paso.